La preocupación germina en la cuna de la ignorante pereza. Esto lo decía Pitágoras hace ya mucho tiempo. Y, efectivamente, ¿por qué te preocupas? Porque desconoces algo. Esto es normal. Hay datos que podemos conocer y datos que podemos no conocer. Pero, pero, eh, si conocemos o más o menos sabemos cómo funciona algo podemos intuir que se le ha roto o que se le puede romper. Hoy Bitcoin se ha roto y ayer hablábamos de esa tabla, ¿vale? En la que <risa> tanto le damos, tanto le damos, que al final si no se rompe tenemos que subir, coger un impulso fuerte para intentar romperla. ¿Habrá sido esto suficiente como para romperla? ¿O hay cosas que todavía aún están candentes en el mercado? Mm. Está la cosa complicada, está la balanza un poquito tonta, pero, pero tampoco está mal, tampoco está mal. Bien dicho esto y viendo las payasadas que vemos todos los días de nuestros políticos, etcétera, etcétera, yo pienso, no, eh, he estado leyendo unas cositas de Montesquieu. Eh, un poquito, un poquito antiguo, me dice, joder, que no, que te vas a hacer cosas raras, no, no, a veces leo libros que contienen citas, que tienen cosas, ¿no? Eh, y yo, yo, yo me recuerdo cuando, cuando en el cole, en la EGB, yo no sé si ahora en la EGB estudian a Montesquieu, y más en profundidad como lo estudiábamos entonces, eh, que decía que una cosa no es justa por el hecho de ser ley, sino que debe ser ley porque es justa. lo que está pasando es justo punto número uno para lo que está pasando hay alguna ley me explico todo lo que estamos padeciendo ahora es culpa de los políticos eh, lo que padecemos económicamente de los bancos centrales de los que bueno los cuales generaron ese problemón imprimiendo en exceso lo que hicieron, pero claro, ese dinero no desaparece, cambia de manos, ¿vale? Cuidado, no nos confundamos. Cambia de manos. Ahora resulta que dicen, "Ay, me he equivocado, lo siento. Perdónenme ustedes. Pero vais a pasar hambre. Vais a pasar calamidades. Algunos van a pasar hasta frío. Esperemos que no nos toque y ya está o sea, ni es justo ni hay una ley para controlar eso a esta gente no le pasa absolutamente nada pero cero es igual como el otro día Von der Leijer intentando no sé qué maniobra para ver si convencía a algún italiano que no votase lo que quería votar y no pasa nada Estamos en tanto, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, que hasta que pase. Claro, cuando pase, <ríe> tiene, pinta, tiene una pinta bastante fea. ¿Qué pasa? Que todavía todo esto que está pasando... Yo y luego lo comentaba con, pues con un amigo que me he encontrado en el súper. Me ha tocado ir a Mercadona a hacer compra. No hago publicidad de Mercadona, pero es que donde he ido. Eh, y me encuentro con alguien y me dice, joder, es que yo eso de la crisis que... Donde voy, están todos a tope, los sitios a tope, a tope. O claro, no se ha jodido. Digo, ¿a ti cuándo te revisan la hipoteca? Me dice, marzo. Digo, vale. ¿Tú sabes de aquí a marzo cuántos puntos van a subir en Europa? Pues estará como poco, como poco, en el 3% de los tipos de interés. Como poco. Más el diferencial que tengas con tu hipoteca. ¿Qué quiere decir esto? Que a ti, en marzo, te van a subir. Tres puntos los tipos de interés. En la hipoteca que él tiene le supone unos 130 euros por punto. Es decir, 390 euros. Dice, pues si me suben 390 euros la hipoteca la va a pagar su madre. Digo, no, no, me la vas a pagar tú. Y si no, hasta luego Lucas. me Dice, pues mira, voy con mis suegros y mi mujer con los suyos. <risa> que me llevo mejor con mis suegros y mi mujer con los suyos que con mis padres. Digo, bueno, pues... Vete calentando motores, chavalote... Que de aquí a marzo... Y ahí... Es cuando de verdad la gente se va a dar cuenta... De lo que realmente está pasando... Pero como a la gente le toca un pie... Vive muy feliz... Y... Eh, no pasa nada... Ojo... Menos al que vosotros que estáis ahí detrás... Sabéis un poquito de qué va la fiesta... Y espero que estéis eh, poniendo alguna... Cosa que bueno... Pues, que os ayude... ¿no? Para, para pasar esto... Me ha preguntado alguien... Eh, que, que para cambiar los euros a dólares que como lo hacía, pues lo mismo que cambiando eh, bitcoin, euros a bitcoin no sé, es igual, o sea, tú si tu exchange te lo permite eh, pasas a euros la fiscalidad es un poco diferente es decir, si tú, si tú obtienes beneficios porque es, es, es distinto no, no, tiene, no, no, es, no vas a la casilla cripto famosa de, de la declaración de la renta, pero si vas a ganancias y pérdidas patrimoniales entonces, si te obtienes un beneficio, digamos que tienes 100.000 100 euros, los lo pasaste en su día a 1.14 dólares, eh, y ahora resulta que esos 100.000 euros los pasas y has ganado un 20%, ¿vale? Eh, bueno, pues ese 20% va a ganancias y pérdidas patrimoniales. Pero vuelvo a repetir lo de siempre: como todo en la vida, hay que contar con especialistas, vete a un gestor lo que yo diga, no es válido para nada, porque yo no soy profesional de eso. ¿Vale? Entonces, pero vamos la fiscalidad es esa, ni más ni menos, y el, las comisiones son como las de cualquier otro intercambio, depende de dónde de donde vayas. Eh, estoy viendo un intercambio que tiene commodities, tiene una serie de cosas, y bueno, pues lo mismo os lo enseño, porque muchas veces yo lo utilizo como referencia también, para eh, ver el histórico de ciertos precios, que nos puedan interesar, y, y bueno está bien eh, bueno ya lo iremos viendo de momento vamos a ver cómo está bitcoin cómo está el mercado y los posibles posible punto vale porque no está caducado es decir lo que va a pasar el viernes esa, ese vencimiento de opciones no está caducado ni mucho menos venga vamos a verlo comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues lo dicho suscríbete y dale a la campanita para que bueno pues cuando haya algún vídeo si te interesan si no te interesa no te suscribas eh, pero dale un, dale un like por lo menos yo que sé vale eh, bueno bitcoin estamos bitcoin en diario como veis la vela de diario es fea de narices y nos ha, hemos tenido un rechazo súper importante ¿Vale? De lo que ha sido, pues en principio esta resistencia no, ha sido bastante más arriba, ¿vale? Eh, que es más bien este nivel, ¿vale? Este nivel de estos cierres, aquí nos ha rechazado. Nos ha rechazado, no es que nos haya rechazado Bitcoin, ha rechazado todo el mercado completo, ¿vale? No sé exactamente qué noticia ha sido la que ha provocado esto. Eh, está claro que se está yendo a mucho mercado a liquidez a dinerito está saliendo, está saliendo dinero de los mercados, ¿vale? O Sabéis es que muchas veces eh, vemos eh, un poquito cómo está la dominancia de cada cosa, eh, cómo está el porcentaje del total market, si se ha ido y algo ha salido de dinero y está saliendo dinero de los mercados. O sea que se está queriendo tener liquidez en la mano. Los grandes bancos están diciéndole a su gente, date liquidez, de liquidez aún tirándose piedras en su propio tejado, eso es que algo esperan algo que de los demás desconocemos pero cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar y pues todo el mercado y SP500 específicamente a, arrastrando todo el mundo, Europa tampoco es que ahí juega un muy bien, para variar entonces bueno ¿qué podemos esperar? bien, pues lo que podemos esperar está aquí está en el SP500 um, la zona que teníamos marcada ¿vale? De, de estos mínimos, ¿vale? de la zona pues, de este, este pequeño circulín que tenemos aquí, bueno, pues de momento de momento, eh, pues ahí ahí estamos, ¿vale? La hemos alcanzado, ¿vale? pero, vamos a quitar ese círculo que no me interesa ahora mismo, y este otro tampoco ya no ya no tiene que estar ahí, pero ¿cuál es la zona interesante ¿vale? en la que puede haber un grandísimo rebote en la que estamos, evidentemente, pero un poquitito, quizás, más abajo la zona de los 3586 3590 ¿vale? que tengo aquí marcada con esta línea verde y los 3551 que llevo marcada desde el año pasado son zonas, es la zona súper importante, ¿por qué? vamos a ir atrás ¿vale? bueno, los, vamos a ponerlo en diario porque si no, es bastante complicado, ¿vale? Eh, este doble techo, que se forjó en su día, ¿vale? es la línea de abajo, la de las 3550, y esta línea que tengo en la parte superior, en las 3586-3590, ¿vale? es esta zona de máximos. Es, es exactamente el high, está en 3588,8, 3589. ¿vale? Entonces, bueno, más o menos en, en los números en los que estamos. Es una zona hiper mega importante. Hizo este doble techo que provocó este doble suelo y nos fuimos para arriba. Eh, creo que es la zona de soporte clave para un rebote importante. Y además, no solo eso, no solamente es por eso, sino que además tenemos una sobreventa en diario importantísima a la cual no se llegaba desde hace muchísimo tiempo. Bueno, muchísimo tiempo. Vamos a ver. Primero, eh, llegamos en enero, a primeros de año. vale, Hemos roto los mínimos del año, los hicimos en junio. Pero lo más cachondo es que ahora ya lo que estamos rompiendo son mínimos del año 20 ¿vale? del año 20 y del año no, de ese noviembre 20, diciembre 20 toda esta zona vale, empezamos allá a, a romper esos mínimos ¿creo que esta zona puede hacer de un gran soporte? por supuesto ¿creo que puede haber un buen rebote? por supuesto pero eso no nos libera el estar en sobreventa no, no quiere decir que no podamos seguir cayendo ¿Vale? eso ya lo hemos comprobado, si nos vamos a Bitcoin en 4 horas, que era por lo que yo estaba en 4 horas, podemos observar perfectamente cómo aquí llegó a sobreventa, un pequeño rebote, sobreventa, con muchos dientes de sierra, seguimos cayendo, subimos, no pasa nada, pero volvemos otra vez, sobreventa con dientes de sierra, sobreventa con dientes de sierra, sobreventa, como estamos ahora, con dientes de sierra, y seguimos cayendo, cayendo, cayendo, y cayendo. Ahora, soporte importantísimo, evidentemente, lo que tenemos, ahora, desde donde hemos empezado a caer, desde la zona que hemos roto, Hacia abajo de los 3.650 aproximadamente. Hacia abajo, a partir de aquí, ay Dios mío, vamos a ver ahora, ¿dónde está el macro soporte? Pues para mí, para mí y de momento, está más claro, ya lo hace muchísimo tiempo, es la zona de 3.200 y poquito, ¿vale? Donde se marcó este doble suelo y además es una zona de apoyo en precios pre-COVID. ¿Vale? muchas de las commodities eh, están ya en precios pre-COVID entonces mmm, esa burbuja que se generó con ese todo este dinero gratis, porque lo, lo, lo anterior vale, lo que tenemos aquí en, la, en toda esta década ¿vale? es dinero barato es dinero muy barato, pero es que esto de aquí sí que fue dinero gratis ¿vale? no, no, si a mí no me lo han dado gratis y si yo tenía que pagar los préstamos, claro, nos han jodido porque tú eres un pringado, igual que yo pero me refiero gratis para las grandes empresas. Venga, de aquí te llamas un crédito y no pasa nada. Y además con el aval del estado. El estado. ¿Pero el Estado cuántos créditos va a pagar a las empresas que no van a poder pagar esos hijos? Que se anda con el aval del Estado. Que parecemos tontos. Pero luego, encima, hay un imbécil, pero un imbécil eh, político, que claro, es que como todos, claro, si es que no, no hay más. que se atreve a decir, se atreve a decir que a las empresas se les ha ayudado con los ERTEs. Pero pedazo de mierda. Si a los que se ha ayudado es a los trabajadores y a los políticos. Porque tenían que echar las empresas y no a la gente a la calle. Y la empresa los hubiera echado. Si hay empresas que se han ido a la mierda y que están súper jodidas por no haberlos echado. Por haber aguantado inclusive en el ERTE. ¿Qué pasa? ¿Que le ha salido gratis el ERTE a la empresa? Es que es, es, es que es acojonante. Es de flipar. Como eh, inútiles inútiles, eh, cerriles mentales, le dan la vuelta a las cosas, y, pero encima lo más grave es que la gente se lo cree. Eso es gravísimo, pero bueno, claro, es que la ignorancia eh, está servida. Bueno, entonces, bueno, Bitcoin, la vela de diario es fea. No estamos abrazando la vela anterior, aunque tengamos sombra a toda esta zona, ¿vale?, con, la, con el mechón que tenemos. Es una vela muy, muy mala, muy negativa. Eh, posible llegada otra vez, un toque que tuvimos aquí en la parte superior, aquí en todo el Centraco, uno y dos toquecitos con, con mechas en los 18.200 y más o menos. Y bueno, pues posiblemente mañana veamos, veamos abocados a caer un poquito. ¿Puede caer y luego empezar un rebote? Sí, sí. Pero fijaros que alguien decía, estamos en sobreventa en diario. No, no. En 14 sí, pero en 21 no. En cuatro horas, ¿cómo estamos? Bueno, todavía ni siquiera hemos llegado a una sobreventa. En, en una hora. A pesar de ese pedazo de vela. En una hora estamos en sobreventa, pues tampoco hemos llegado a, a una sobreventa demasiado agresiva. Con lo cual, podemos seguir cayendo perfectamente. De hecho, creo que deberíamos de seguir cayendo. Buscar más dinerito, buscar dinerito en la parte baja. Y fijaros una cosa muy importante, como a lo largo de esta subida, ¿vale? El volumen estaba aquí. Y en el momento que ha hecho techo, ha bajado un pelín, pero luego ha subido un... Subidón. En la primera vela ha sido brutal, o sea, tremendo. La primera vela roja, fijaros, ¿vale? Esta es la grande, ¿vale? Este evidentemente evidentemente tiene mogollón de volumen. Pero esta primera vela roja, esta, ¿vale? Fijaros el pedazo de volumen que tiene, estando en una zona, ¿vale? En, la, en el margen de precio que se ha movido, tiene un volumen comprimido, pues como el pudiera ser el doble de, de la grande, o sea, en tan poquito margen de precio, fijaros el volumen que ha movido. Entonces, ay, Dios mío, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ayer que dije, tenemos que pegar un salto importante para poder romper, ¡pum! la tabla. ¿Será suficiente este? No lo sé, no lo sé. No lo sé por aquello de que eh, el tema de vencimiento de opciones. Ahora, ¿tiene que ir obligatoriamente el precio a subir eh, a esos 22 que es el punto de, de dolor? No. Lo que pasa es que mucha gente perdería mucho dinero porque además tendrían... Si están eh, posicionados en largos, que por eso están en, en, en, ese, en ese precio, eh, tienen que cambiar a cortos pagar las comisiones, etcétera, etcétera. O sea, toda un, una movida tremenda y es mucha pasta la que hay por ahí, ¿vale? Muchísimo dinero. Fijaros en el RSI como aquí en cuatro horas tocamos un... Eh, perdón, una hora. Tocamos aquí, tocamos aquí, tocamos aquí, tocamos aquí. Y ahora hemos tocado ahí también. ¿Podemos rebotar? Sí, ya veremos a ver vamos a ver qué, qué es lo que quiere. En cuatro horas, importante, la dirección que lleva. Bueno, la dirección que lleva va, ¿vale? Toque, toque, la hemos estado viendo. La perdió, la recuperó y ahora la ha vuelto a perder. Me interesa mucho, ¿cuál? La de diario. ¡Hala! ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿Dónde lo tenía yo? Yo lo tenía... Ah, bueno, es que tengo el SP500. Bueno, vale, importa. Pues, vamos a verlo aquí, que ya que estamos en... Eh, en este, ya que estamos aquí, pues lo vemos aquí, fijaros cómo vamos a quitar, tanto esta fuera... aquí, venga... en este pequeño tramo, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿vale? ¿qué está pasando? que está subiendo el RSI y está bajando el precio necesitamos que baje más para que genere una divergencia importante. Ahora mismo la divergencia es, pues si me voy a mínimos, los mínimos también suben, si me voy a máximos están horizontales y los máximos bajan, entonces tengo ya una pequeña divergencia ahí. Pero no es de muy largo plazo. Si yo miro el precio aquí y el precio aquí, más o menos está igual, inclusive está un poquito más alto y de aquí a aquí sube, vale me lo puedo comprar, pero necesitamos que el precio baje más y generar una divergencia en diario que sea un poquito potente. Por eso creo que también debe de bajar. Pero, dicho esto, vamos a me estoy enrollando mucho eh, porque son cosas que yo veo y quiero intentar <risa> transmitirlas, pero es bastante complicado. SP500, ¿vale? Vigilarlo muy bien y vigilar las noticias. ¿Por qué? Porque le pueden pasar dos cosas. A pesar de estar muy sobrevendido, Creo que puede caer a los 3.588, 3.590, 3.585, me da igual lo que sea. Y rebotar. O, o, tontear en la zona y meter un pepinazo para abajo y claudicar a 3.200. No tendría por qué ser la claudicación definitiva, ni mucho menos. Pero sí sería una claudicación. vale eh, No lo que pasó el otro día, que me estaban poniendo enfermo. ...en negocios TV dicen... ...está claudicando el mercado... <risa> ...joder, madre mía... Eh, ...yo les veo, eso eh, me parecen ...buenos en muchas cosas, pero hay otras cosas... ...pues en las que no... Eh, ...entonces bueno, ahí está... ...aquí tenemos la zona de 3200... ...entonces si perdemos esta zona... ...ya tenemos aquí un toque, dos toques, tres toques... ...no en el que no toque... ...cuasi toque, toque... ...con lo cual, pérdida esta zona... ...pam, nos venimos aquí... ...¿por qué nos venimos ahí?... Porque no tenemos nada, no tenemos ningún apoyo. Quizás este pico que hay aquí, el pre, pre, pico pre-COVID, ¿vale? En 3.400 sea una pequeña parada en mitad de esta onda sinusoidal que tenemos aquí, ¿vale? Y ya está. 3.400, pero ahí 3.200 vamos. Tal y como están las cosas, no me extrañaría eh, que pudiera hacer eso. Yo creo que no lo va a hacer, ¿vale? Si me preguntas, ¿qué no? Mójate, mójate me mojo pues me mojo y yo creo que como mucho de momento esta zona rebote mejor o peor, ya lo veremos a ver y después si queremos para abajo, ¿vale? mi opinión, humilde muy humilde, ¿por qué? porque yo también pierdo dinero y esas cosas para la mierda que tengo, pues tampoco bien, eh, ¿qué pasa con los nuevos objetivos? es decir eh, teníamos un TP1 por la parte superior de todo este movimiento pero bueno, aquí tenemos ahora otro movimiento de subida en el que podríamos medir. De momento no creo que sea necesario. Eh, de todo este movimiento de caída podríamos medir un TP1 arriba y de todo este movimiento de subida sí que medimos un TP1 estaba en la parte de abajo que está marcándonos la zona entre los eh, 15.900 y 16.750 más o menos, ¿vale? Pues redondeando. Eh, bueno, pues vamos a ver si perdemos esta zona efectivamente sí que podríamos caer a esa de momento el canal, si lo sigue respetando, es un canal fantástico, pero vamos lo que hemos dicho estos días, si todavía, eh, cuando hemos llegado a la zona en la que hemos estado no hemos tocado la parte inferior del canal, ¿vale? teníamos este toque, teníamos este toque, arriba tenemos un toque, dos toques pero en esta zona no hemos llegado a tocar la línea de tendencia del canal, pues a lo mejor este momento es el bueno para ir a tocarla para luego rebotar confluencia si rebotamos, ¿vale? porque ese punto de máximo dolor del viernes tenemos esta zona que es una zona de resistencia ¿vale? y tenemos esta línea de tendencia ¿vale? ¿qué pasa? pues que evidentemente tenemos una confluencia entre las dos, es decir una doble resistencia, en la zona de 21.600 en la parte inferior de 21.200 21.500, vamos a redondear ahora, ¿qué más cosas nos pueden hacer de resistencia aparte de esta zona horizontal con un toque, otro toque, un apoyo, otro toque, vale un intento de falsa ruptura, línea de tendencia con un toque y dos toques, todavía es una línea de tendencia más bien pobre, porque solamente tiene dos toques, pero vamos a unirle a, a esas dos confluencias ¡Peng! las medias, la media de 100 está paralela, está horizontal justo con la parte inferior de esta zona de resistencia actual. ¿Vale? Entonces, mmm, mmm, si subimos para allá, mmm, lo veo difícil. vale Vamos a apagar el árbol de Navidad para no tener tanto, tanto rollito. Y bueno, pues lo dicho, de momento, si estamos en temporalidades cortas... Eh, hay alguien que me ha preguntado, oye, no? ¿y esto puede ser un hombro, una cabezón y un hombro y venir y se abajo? Pues digo, claro, perfectamente. Si se recupera el RSI y sigue la mala noticia, si sigue la cosa malamente, pues, pues sí. ¿Dónde nos llevaría? Pues evidentemente nos llevaría a la zona de 18.000. No es una zona mala. Hemos dicho también que teníamos que ir a buscar a hacer un doble suelo real que no hemos hecho todavía. Inclusive por debajo del nivel de los 17 y pico anteriores. Si tarde o temprano, yo creo que el mercado ya está dando por hecho que vamos a tocar los 15.000. Hasta gente, eh, yo he oído gente que decía, los 15.000 Bitcoin ni de caña si el soporte son 20. Puede tocarlos, ¿por qué no? Es que hay, que hay que tener la mente mucho más abierta y ser mucho más adaptativo. Por mucho que te guste Bitcoin. Estamos viendo a lo largo de todo este tiempo que ha hecho cosas que no había hecho nunca. ¿Por qué? Porque se está enfrentando a, a, a, un, a un mercado en el que no había estado nunca. Entonces, ¿qué ha pasado de momento? Que ha hecho lo que nunca jamás había hecho. Ha ido a hacer mínimos por debajo de los máximos del de mercado anterior, del ciclo anterior. Esto no lo había hecho nunca. ¿Y cuánta gente había jurado y perjurado que eso no lo iba a hacer? Cuando su soporte natural es ese. Ahora, si pierde ese soporte natural, pues tenemos varios picos por debajo. Habrá picos más posibles, picos más imposibles, pero, vuelvo a repetir, dependemos de todo lo que llevamos detrás en la mochila, con la economía global. Esta mañana, como estábamos? Estamos aquí súper verdes, wow, cantando por sevillanas. Y ahora, fijaros, está todo rojo. ¿Que Bitcoin ha hecho cosas más impresionantes? Por supuesto que sí. ¿Que le hemos visto subir 3.000 pavos en un día? Pues por supuesto que sí. Y sin despeinarse y rompiendo resistencias como si fueran mantequilla. Pero igual que lo hace hacia arriba, pensar que lo puede hacer hacia abajo. Y ahora mismo, cualquier cosita es caer, caer, caer. ¿Sí? Yo es lo que veo, pero yo qué sé, a lo mejor me puedo equivocar, como siempre. Me pasa mucho, sobre todo cuando hay dinero por medio, me equivoco un huevo. Pero bueno, ya veremos. A ver, eh, tened mucha paciencia. Eh, vamos a ver cómo cierra la vela del día, la vela diaria. Es súper importante esta vela, eh, bien sea una doji, bien sea un martillo invertido. Hombre, si cerrase en verde con una vela de indecisión un poquito más arriba, bueno, ya bueno, pues... ...pero todavía le quedan 4 horas... ...nos queda una vela de 4 horas... ...y no tiene buena pinta... ...el SP500... ...ya sabemos que le gusta... ...pues las últimas horas... ...intentar eh, cerrarlas en, en... verde que te quiero verde... ...y bueno pues a, ahí anda... ¿vale? le quedan 8 minutos a esta vela... Que es de momento roja... ...ha tenido esta, esta pequeña recuperación de un 0.73... ...en una vela de una hora que se dice pronto... ...en 4 horas... ...bueno pues está intentando hacer una vela verde... Le queda una horita y en diario le queda pues esa horita para terminar de cerrar. Y si hace, bueno, pues ya sabemos que una Doji invertida de, este, de esta forma por una zona de soporte podría dar pie a un rebote. ¿vale? No, no tiene por qué ser inmediato, cuidado. ¿eh? No tiene por qué ser inmediato. Pero a mí me da que todavía tenemos que ver venir a rozar. Esta zona verde mañana va a ser un día también bastante complicado. Tiene pinta dónde llegará, quién sabe ande yo no lo sé. Ethereum, pues igual, sufriendo tres cuartas de lo mismo. El total market ha sufrido mogollón. Fijaros que ha ido a hacer el pullback total a la línea de tendencia que teníamos marcada. No ha podido, evidentemente, porque se ha ido todo al carajo. Y la dominancia del Bitcoin, ¡ay! Ha estado subiendo mogollón, y, pero está en verde. Y esta mecha nos va a indicar un camino que yo creo que va a seguir Bitcoin, en detrimento de muchas o la mayoría de las altcoins. Problemón para el oro. ¿Por qué? Porque ayer estaba con una vela en la que se salía de esta línea de tendencia. Hoy entraba bastante bien, pero se ha invertido y esperemos que cierre por encima de la línea. Si cierra por ya por debajo, a ver, no es que sea un punto exacto, ni esté bien dibujada, ni mucho menos. Pero si empezamos a perderlo, pues ya nos iremos a la zona de 1.500. Eh, pues bueno, pues... Como ya anticipé hace unos días, por eso no salimos del oro. Bueno, yo me salí, lo demás no lo sé. En cuanto a las altcoins, pues ha habido un poquito de todo, pero principalmente rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo. Bastante sangre, ¿no? Y un poquitito de verde. 0, y nos sorprende Neblio y los huevitos, 21%, 13%, RSR con un 8,5%, GMT, 7,5%, sorprendente. Eh, Uni, Uniswap, 6,76%, Neo hay un poquitito, Hero, anda. Y eh, bueno, pues algunas cosas. Los cortos de Bitcoin, estando en su, en su feliz carrera dentro de, de este canal de momento cayeron, hoy se intentan recuperar en la zona de la media de 200 bueno, pues muchas veces esta zona ha servido de rebote no tengo ni idea si va a llegar ahí, si van a seguir cayendo o qué narices van a hacer, ya lo iremos viendo es mejor observar y en función de lo que veamos actuar, hasta Block ha subido hoy un 2% la cosa pinta bastante fea, va a seguir sufriendo el mercado ya sabéis, yo, yo sabéis la opinión de la la opinión que soy, eh, esta crisis va para largo, esto va a ir para largo pueden hacerlo de dos maneras o a base de latigazos o a base de poco a poco ir sangrándote y de momento no están sangrando poco a poco espero que ahora entendáis por qué siempre hablo de liquidez soy tan pesado con la liquidez y he tenido un nivel tan alto de liquidez y no será porque no lo he ido avisando desde diciembre bueno, a ver. El tema de la liquidez lo empecé a avisar antes, que yo iba reduciendo un 5% cada mes, desde octubre. Pero, eh, bueno, diciembre dio una, una campanada importante, por algo, por algo fue. Y bueno, pues aquí estamos. Amigos, compañeros del Arao, vamos a ver si conseguimos optimizar y maximizar hasta el último dólar, hasta el último euro, todos juntos en el canal, espero que sea útil la información que os voy dando si es así dadme un like, compartirlo, a ver si se nos junta alguno que otro más, aunque somos poquitos y si somos pocos pero cojonudos y como digo, siempre invertir con mucha cautela guardar un poquitito de liquidez que nunca se sabe y que la paciencia os acompañe, chao chao